Hoy comenzamos un ciclo sobre qué tipo de preguntas se pueden realizar en el trabajo sistémico. Empezaremos por las de construcción de la realidad. ¿De qué estamos hablando? Las preguntas sobre la construcción de la realidad son aquellas que se enfocan en entender cómo las personas perciben, interpretan y crean su propia versión de la realidad. Algunas de estas preguntas pueden ser ¿Cómo influyen nuestras experiencias y creencias en la forma en que vemos el mundo? ¿Hasta qué punto nuestra realidad es objetiva o subjetiva? ¿Cómo se construyen y mantienen los sistemas de creencias y valores que influyen en nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo influyen la cultura, la sociedad y el lenguaje en la forma en que percibimos y construimos nuestra realidad? ¿Es posible conocer la realidad objetiva o siempre estaremos limitados por nuestras perspectivas subjetivas? Estas son solo algunas preguntas que se pueden hacer en relación a la construcción de la realidad. La respuesta a cada una de ellas puede ser compleja y variar dependiendo del enfoque teórico que se utilice. Recuerda que, para que un sistema pueda modificarse cuando desea hacerlo, se requieren dos clases de informaciones sobre sus estados relacionales internos y externos, sobre lo que es y sobre lo que debería ser.